Bueno, aquí estamos viendo el último tipo de asíntota que puede haber en una función. Esta asíntota solo aparece en el caso de que no haya horizontales. Es decir, una elimina la otra. Si en una función tenemos asíntotas horizontales, sabremos que no tenemos oblicuas. Y si tenemos asíntota oblicua, sabemos que no hay horizontales. Por lo tanto, nuestro orden de comprobar si una función tiene asíntota, antes de nada sería ver el tipo de función. Si aquí hay algo abajo que puede ser cero, pensamos que puede haber verticales. Si sabemos que no hay denominador... De, de, descartamos las verticales vemos si hay, si hay eh, una vez comprobado si hay vertical o no según la función vemos que hay o no de verdad con los límites y entonces pasamos a la siguiente y vemos si hay horizontales o oblicuas en el caso de que hay horizontales descartamos este tipo pero en el caso de que no hubiéramos encontrado horizontales como en el caso de esta función tenemos que pasar a las asintotas oblicuas ¿cómo son las asintotas oblicuas? como bien podéis pensar una línea oblicua es la que es diagonal la que es una línea recta pero torcida entonces la, la, recta, eh, la ecuación de esa recta como bien sabéis todo el mundo es eh, de la siguiente forma igual a una pendiente por x más el punto en el que corta el eje y entonces mx más n donde según dice la teoría la pendiente será el límite cuando x tiene infinito de la función partido de x y n será el límite cuando x tiene infinito de f de x menos esa m que hemos encontrado antes por x esto es un poco feo así, pero veis que operando se hace muy fácil. Por lo tanto, vamos a calcular primero esta m. m será igual al límite cuando x tiende a infinito de la función partido de aquí, es decir, 2x cuadrado, x más 3. Todo esto es el numerador, cuidado ahí porque yo me he confundido varias veces, y abajo... se quedan de tal y los denominadores pasan multiplicando entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de numeradores se quedan de tal y pasa multiplicando 2x cuadrado escribir la x mejor partido x más 3 por x será x cuadrado por el y 12, x cuadrado más 3x cuando nos sustituimos por infinito, tenemos infinito partido infinito, una indeterminación. Pero como veis, de las fáciles, porque el grado es el mismo, nos fijamos en los coeficientes, entonces tenemos que el mayor grado, el coeficiente que lo acompaña es 2 partido 1, que es 2. Por lo tanto, de aquí sacamos que nuestra m es igual a 2. Ya tenemos la pendiente de nuestra recta de la asiento oblicua. Entonces vamos a calcular ahora la n. Es decir, n será igual al límite cuando x tiende a infinito, de la función 2x cuadrado partido x más 3 menos mx menos 2x. Operamos eso, opero aquí abajo, ¿vale? Para ahorrar sitio. Tenemos x más 3 como denominador, 2x cuadrado por aquí y menos 2x por x más 3. a por x, más 3, ¿vale? Entonces, vamos a tener x más 3, 2x cuadrado, menos 2x por x, 2x cuadrado. Y cuidado con este menos, que lo seguimos respetando, 2 por 3, menos 6x. Así como veis, todo habéis dado cuenta, podemos simplificar ahí un pelín, si encuentro el borrador, 2x con este 2x se va, 2x cuadrado, entonces nos queda, simplemente, menos 6x, partido de x más 3. Entonces tenemos, el límite, cuando x tiende, a infinito, de menos 6x, partido de x más 3. Y otra vez tenemos, una determinación de, infinito partido de infinito, de la fácil una vez más, el coeficiente de mayor grado, como son iguales, nos fijamos en él, y tenemos menos 6 partido 1, por lo tanto, nuestra n es igual a menos 6. n igual a menos 6. Y por lo tanto, nuestra resta será de la forma mx2x más n, menos 6. Y esta será la asíntota de nuestra función, la asíntota oblicua, y sabiendo que no hay horizontales. Por lo tanto, tendremos una gráfica del siguiente estilo, me vengo por aquí, un poquito, para que lo entendáis cómo sería el dibujo aunque es un dibujo personado porque tendréis que dibujar esta recta con valores bien pero más o menos sería una recta tal que así tendríamos una cinta más o menos empezando en, a, cortando en menos 6 3 4 5 menos 6 imagínate que estuviera aquí con pendiente 2 vamos a suponer que es una cosa así más o menos tenemos esta nota nuestra asíntota y la función, eso sería, como ya dijo bien mi compañero Frank, una línea imaginaria, realmente no está en la gráfica, y entonces la asíntota se acercaría por aquí, y por aquí, o por aquí, por cualquiera de los dos bordes Pero siempre, no llevaría nunca a tocar esta, esta, esta recta. Por tanto ya está, ya sabemos cuáles son los tres tipos de asíntotas que hay en una función. Verticales, horizontales y oblicuas. Espero que haya servido, que si tenéis alguna duda nos la preguntéis las veces que hagan falta y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. Seguimos con la asíntota de una función y seguimos con el ejemplo de f de x igual a 1 partido de x. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? Pues vamos a calcular ahora la asíntota horizontal. ¿Y qué quiere decir la asíntota horizontal? Pues bien, del vídeo anterior...